La Universidad de Málaga y por ende la Biblioteca de la Universidad busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras trabajando por un desarrollo sostenible. El clima está cambiando. Nosotros también deberíamos.